Todos somos discípulos, misioneros en salida. Bolivia rumbo a la Asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Taque marca chirenaka hilatanaka cuyakanaka jumanacaro aruntanipsma kaurasana hialtanipsma kauhanisa aca Iglesia Oxana y ausenicas artaptanok. Humana ya tiptawa con jamas que caia pa waranca para el iglesia Taipin pinlora ceviana aparecida ukamsutini cam sutini o caste lora ma panca saptano kama y ukata o cada que mas pasaba hilan mara ukana kasti que jamas pechasa unya iglesia latinoamericana ukasti akajutiri acajutiri eh, noviembre u capacitáki México u xana apasen yo asana caro hallalta presto aruskip taphanyani kun iglesia católica ca Latinoamérica y Caribe u xana sartatáski u kunya kip unya ta ki u kateki se ta keni invitatápt ta ta keni u hallalta iglesia hamas porque iglesia ma ya kitanua ma Tatitun Marca Pajo, Katekeo Takenero, Jaúil, Jaúil Tatapta, Jaúilia, Jaúilia, Sosina, Axatoquero. Te invitamos a que te informes y participes en tu comunidad eclesial.